Yo creo que, eh, como la ley rep toca solamente eh, los residuos o los productos secos, si uno habla también en simple, lo importante es impulsar idealmente en paralelo eh, la Estrategia Nacional de Residuos Orgánicos, eh, que por ahora no sé tú, es una estrategia que está escrita, pero falta empujar que ya, en el fondo, cómo se va a bajar esta estrategia. Eh, y yo estoy segura que, que en este gobierno se, se, se va a seguir impulsando esta estrategia, y ojalá tener una bajada práctica, eh, porque esa, esa estrategia tiene una propuesta bien desafiante, o sea, dice, en Chile se composta, ¿no es cierto?, de residuos orgánicos, que hablamos de residuos orgánico eh, a escala domiciliaria, para hacer la diferenciación de nuevo, eh, un 1%, un 1%, y esta estrategia dice, debiéramos alcanzar, eh, al año 2040, el 66%. Entonces, pues, para llegar a eso y en esos tiempos, esa estrategia hay que bajarla rápidamente y en paralelo, mientras, seguimos, ¿no es cierto?, con la ley REP y con todos los otros, ¿no?, plásticos, eh, metales, cartones, cartón para bebida eh, los neumáticos, la aceite lubricante usado y todos todo los otros bueno, el aceite lubricante usado es líquido efectivamente, pero eh, es como digo yo, las partes del auto, ¿no es cierto? El, la rueda eh, la, la, los neumáticos, el aceite las baterías, eso va por el carril de la red, pero es importante y como se lo ha señalado también muchas veces el Ministerio del Ambiente que si estamos hablando del reciclaje domiciliario, cuando uno rompe la bolsa de basura, el 50% de lo que está ahí es residuos orgánicos, entonces urge también avanzar con los orgánicos harta esperanza que, que, que se va a ir impulsando en la medida que también ya estemos mucho más cerca de la implementación de la ley REP, eh, porque también eh, es algo que, que hemos conversado eh, con, con distintos actores. ¿Qué pasa si yo sensibilizo ahora, pero la ley REP empieza a operar en septiembre para envases y embalaje, eh, septiembre del año 2023? Es demasiado la anticipación, ¿no? Entonces, la persona se puede, puede generar una frustración porque si no tiene en ese minuto dónde llevar o dónde separar o todavía no se implementa la, la, el reciclaje en su comuna, va a decir, ¿para qué me enseñaron todo esto? Si no, en fondo igual esto sigue yendo al mismo lugar. Entonces hay que ser súper cauteloso en qué minuto vas a, tú vas a sensibilizar. Ojalá cuando ya esté aportas, puertas, bueno, a ya de, de implementarse y que la persona entonces realmente tú le enseñas y pueda ir a ese punto limpio, a ese punto verde, o efectivamente ya tenga clarísimo, ah, yo vivo en tal comuna y ya sé que la separación es así o es asá, en el fondo, y, y voy a poder aportar con mi grano de arena, en el fondo. Entonces, eh, y ahí me imagino que todos, desde nuevamente gobiernos locales, Ministerio de Medio Ambiente, quizás también Ministerio de Educación, no sé, muchos otros actores también van a tener que, entre todos, apoyarnos. Y cada uno aportar su grano de arena o su información, como digo yo, o, o abrir las puertas para, para entender los procesos y que el que tenga las herramientas eh, de educador eh, pueda transferirle esto a la, a la ciudadanía.